Hola a todos, soy Álvaro MakerGal y en este vídeo vamos a ver eh, una pequeña introducción a BCNC que os lo tenía prometido y, y lo he dejado abandonado durante mucho tiempo y bueno, creo que va siendo hora. Así que para empezar, eh, deciros que hoy ha habido una pequeña actualización con, con el BCNC que es que ahora directamente nos saltamos todo, todos los pasos que había que hacer en el anterior vídeo que hice de instalar el bcnc que había que instalar una serie de programas y era un poco lioso entonces si ahora buscáis bcnc en google pues ibais al github de, del bcnc pues hacéis clic aquí y si bajáis un poquito eh, Veréis que hay aquí esto que pone Instalación, Compile to Windows y eh, tal. Entonces si pincháis en este enlace que veis aquí, pues directamente han hecho como una build del BCNC para instalarlo directamente en, en Windows. Eh, de tal forma que es pues, un exe de toda la vida del Windows. Entonces tenéis aquí, eh, hacéis clic aquí donde pone Initial exe will le dais ahí y vale, tenéis todos estas dos, estos dos versiones, digamos yo, no, yo lo que uso es la, la 30, la 52 Me tiene dado algún problema Y en realidad no sé decir exactamente Qué diferencia entre, entre una y la otra Así que lo que os recomiendo es que os descarguéis la 30 Que es la que yo uso y va bastante bien Entonces le es clic, yo ya no le voy a dar Porque ya lo tengo Y os saldría algo como esto Vale, lo descomprimís y os sale esto entonces lo que tendríais que hacer es veniros eh, al ex que está eh, eh, eh, eh, eh, sería lo no encuentro aplicación aquí vale haríais doble clic ahí y la primera vez que lo abráis pues os va os pues va a instalar la aplicación en el ordenador para que ya os quede instalada, digamos, entonces pues bueno, hacemos doble clic, yo a mí no se me va a instalar porque ya la tengo instalada, pero si no a vosotros se os, se os abriría, bueno haría todo el proceso que antes había que hacer de manera manual, pues ahora ya lo hacen automático, vale entonces eh, esto es lo que tenemos en, en, en, al abrir el, el BCNC, vale entonces, eh lo primero que habría que hacer es irse aquí a esta pestaña de file vale, y en esta pestaña de file habría que conectarse a la fresadora para conectarse a la fresadora pues tendréis que aseguraros que aquí tendréis tengáis el puerto com correspondiente seleccionado y el baud rate que deberíais, una vez que tengáis esas dos cosas le dais a open y automáticamente se, eh, o sea, la primera vez que lo hagáis al darle a, a Open, pues ya estos parámetros, digamos, se os van a guardar. Si no tenéis distintas fresadoras, pues eh, ya os va a reconocer automáticamente cuando le deis a Open. Incluso podéis marcar esta casilla de tal forma que en cuanto arranquéis el BCNC, si detecta que la fresadora está conectada, pues ya se conecta él automáticamente. Si todo fue como debería, aquí donde pone Not Connected ahora, esto debería cambiar a un color amarillo y poner Connected. Vale, una vez que tenemos eso, pues eh, lo que tendríamos aquí es que pues abrir o crear un nuevo proyecto, ¿vale? O abrir un DXF, por ejemplo, o un DWG, o importar un proyecto que tuviéramos, o guardar, por ejemplo, si... Eh, vamos a fresar algo eh, de manera habitual, pues podríamos desde este icono de guardar, pues podríamos guardarlo ya automáticamente para poder abrirlo mmm, varias veces, pues yo lo quiero cortar hoy y mañana lo quiero cortar otra vez y pasado otra vez, pues lo tenemos guardado para no tener que estar generando eh, las operaciones constantemente, entonces yo voy a darle aquí a open eh, eh, eh, eh, eh, bueno, tendría que coger aquí vamos a ver voy a abrir un archivo bien pues entonces eh, ahora que ya tenemos el ahora que ya tenemos el bcnc conectado lo que vamos a hacer es cargar eh, nuestro fichero y eh, preparar nuestros contornos vale entonces aquí ya tendríamos ahí el objeto cargado como podéis ver y bueno aquí tenéis una barra aquí en la parte superior que es para temas de eh, de, bueno, para temas relacionados con la vista y demás, eh, pues para hacer zoom, para hacer encuadre, para mover la cámara, para cambiar el tipo de perspectiva, vale, para que se vea o no se vea la cuadrícula, vale, para unas reglas para saber más o menos lo que mide el objeto, vale, todo ese tipo de, de cosas. Vale, entonces una vez que tenemos esto, eh, pues habría que irse a, a la pestaña de... Bueno, ahora vamos a trabajar, digamos, entre la pestaña de Tools y la pestaña de Editor. Vale, la pestaña de Tools, como veis, pues aquí tenéis todo lo relacionado con las operaciones que vamos a ver. Pues operaciones de corte, eh, perfilado, porque el perfilado nosotros le tenemos que decir al... al a la fresadora, si queremos cortar por dentro de la línea, por fuera de la línea o por encima de la línea, ¿vale? Para hacer eh, pockets que son como rebajes, digamos, eh, talad, operaciones de taladrado, por pues si queréis hacer una, una matriz de taladrados, para poner pestañas... Bueno, hay un montón aquí de, de, de operaciones, ¿vale? Eh, pero bueno, nosotros básicamente pues nos vamos a quedar con esta zona de aquí y en esta parte de aquí por pues nosotros le podemos decir el tipo de fresa que tenemos puesto, cuál es el grosor máximo de material que queremos cortar y, y todo este tipo de cosas, incluso podemos hacer como una tabla de materiales por si siempre cortamos lo mismo pues para que, nos, para que ya nos mantenga las, las velocidades y demás que nosotros queramos. Vale, entonces una vez que tenemos esto, tenemos que saltar a la pestaña de editor. Vale, en la pestaña de editor, si os fijáis, pues tenemos pues todos los contornos de nuestro dibujo. Entonces, desde la pantalla de contornos lo que podemos hacer es ordenar un poco las operaciones para que se hagan de una manera más lógica. Normalmente, bueno, esto es un archivo pequeño, no tiene mucho problema, pero cuando tenemos archivos muy grandes, pues lo ordena... Mmm, de una manera, pues a lo mejor no muy eficiente Entonces lo normal es que El perímetro exterior, por ejemplo Sea lo último que cortemos Pues si lo cortamos de primero, pues corremos el riesgo De que la pieza se suelte Y que nos estropee la pieza Entonces, como en estas flechas de aquí que ponen Up, down, nosotros podemos mover los, los diferentes trazados Hacia arriba o hacia abajo Vale, entonces tendríamos, pues ya Todos estos trazados Y, eh... Después, otra cosa que podríamos hacer es eh, pues seleccionar unos cuantos de ellos, pues con el Shift pulsáis en el primero de aquí, manteniendo el Shift pulsado, pulsáis en el último y os selecciona todo. Y aquí donde pone orden si le dais a optimice eh, lo que va a hacer es que va a intentar ordenarlo para que pierda el menor tiempo posible. Entonces, de tal forma que en vez de ir saltando, pues imaginémonos de este corte a este, después a este, después aquí, después allá pues lo hace de la manera más ordenada posible para ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. Y después tendríamos aquí esto de, de origin, ¿vale? Que nosotros le podemos decir desde dónde queremos empezar a cortar. Esto viene bien muchas veces para aprovechar el material. Vale, entonces una vez que tenemos esto, eh, tendremos que hacer las pestañas. Entonces para las pestañas eh, le daríamos ahí a tabs. Vale, yo voy a poner cuatro pestañas, una en cada cara del cuadrado y a una profundidad de menos tres, ¿vale? Entonces a menos tres dejaría de cortar dentro de estos círculos. Entonces, para, para cortar, para poder hacer la operación de corte, aquí eh, tenéis que desmarcar esta casilla. Only leave selected Island. Si no la tenéis marcada, eh, no os va a respetar esas, estas islas ahí sin cortar. Entonces yo le doy a cut, ¿vale? vale Veis que aquí me dejo un hueco que corresponde con ese círculo eh, y entonces la fresadora ahí pues subirá y pasará por encima del círculo sin llegar a cortar. Vale, entonces ahora eh, pues esto mismo me lo voy a guardar, lo voy a, a meter en la fresadora y os voy a enseñar pues eh, todo este proceso pero en la fresadora. ya tenemos la pieza cortada como podéis ver ahí se ven las cuatro pestañas que le dejamos para que la pieza no se soltara que ya veis que está bastante fija y aquí tenemos pues el, el hueco aquel que le mandamos fresar y después el agujero central completamente eh, fresado hasta abajo de todo y los cuatro agujeros de las cuatro esquinas así que nada eh, Nada, esto ha sido este primer vídeo introductorio a cómo generar G-Codes para CNC en el BCNC Yo os digo, si os interesa alguna cosa en concreto o queréis preguntar bueno, pues cómo se haría tal cosa eh, Me lo podéis dejar abajo en los comentarios eh, Yo de todas formas haré algún vídeo a mayores de este tema preparando pues un fichero ya eh, con, con más cosas eh, para que veáis un poco pues, cómo preparar un trabajo de corte CNC para no sé, pues unas piezas, para alguna cosa que tendré que cortar seguro. Eh, y nada, y os mostraré un poquito cómo, cómo lo hago y cómo lo preparo para, para generar el corte mmm, lo mejor posible. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y lo dicho, cualquier duda o comentario me los dejáis abajo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, adiós.